se encierra una pequeña o yo diría grande preocupación con respecto a los diálogos. Porque si bien la comunidad internacional, como la Unión Europea, como la oposición y como todos los que están tratando de buena fe llegar a una comunicación, a hacer las paces por así decirlo y a darle una solución a Venezuela, en la otra cara de la moneda se ve que están jugando a lo mismo es el caso digamos de la cúpula chavista porque primero mandan a Jorge Rodríguez que sabemos que no es una perita en dulce que es un señor con una mente bastante maquiavélica y que ha hecho lo que ha hecho y eso lo hemos hablado a lo largo de todos estos años y por otro lado Diosdado Cabello amenazando a Juan Guaidó de que él va para la cárcel bien sea con México o sin México. Entonces aquí ellos lo que nos demuestran en el caso de Jorge Rodríguez es lo que le interesa en este momento, al igual que Diosdado, es amparar a esa empresa, a esa estructura criminal que es en este momento el régimen chavista. Porque es una estructura criminal. Porque si no, no hubiera orden de captura contra Maduro y contra 10, 15 más de ellos. Si no, no estuvieran sancionados todo ese grupito que están ahí sancionados en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Entonces aquí lo que se ve es que ellos están luchando es por darle más largas a Maduro en el poder al socialismo en el poder, al izquierdismo en el poder, a su ideología en el poder, pero no le están dando una solución a la población de Venezuela, al pueblo de Venezuela, el que realmente lo necesita, esto es algo preocupante, porque entonces para esto eso es como un corcho en un remolino da la vuelta, da la vuelta y vuelve al mismo sitio, y si a eso se está jugando no solamente se está gastando los miles de millones de dólares para llegar a una charla, porque ya no sería un diálogo, sino una charla para llegar a lo mismo, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero cuando veo ya la posición que toma Maduro, cuando veo la posición que toma Rodríguez, cuando veo la posición que toma Diosdado, no me da a pensar otra cosa. O sea, ellos quieren seguir jugando. Es inaudito que sigan jugando contra la esperanza de un pueblo y que está participando la comunidad internacional. Me causa también mucha curiosidad que sea precisamente el propio Nicolás Maduro el que hable de un diálogo y le pida intervención a la comunidad internacional pero cuando hacen sus fechorías y la comunidad internacional se manifiesta les dice ustedes no se han metido ustedes con sus problemas que nosotros con los de nosotros entonces es una carta con doble cara y esto es preocupante Mientras por un lado colocan a Jorge Rodríguez, la mente macabra detrás de la estructura de la dictadura chavista, que lo colocan como pieza clave y jefe de la delegación de Maduro en México. Por otro lado, Diosdado se empeña en amenazar de nuevo a Juan Guaidó en su programa Con el Mazo Dando. donde. Le dice a usted, lo tengo entre ceja y ceja con México o sin México, usted va para la cárcel. O sea, esto es una amenaza directa y es una amenaza delicada cuando se está pretendiendo llegar a un diálogo. Ahora, si analizamos quién es Jorge Rodríguez primero es uno de los hombres que más poder cosechó en el régimen bolivariano. Ahora como presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, como es la red de corrupción que ampara junto a su hermana Delcy y su rol en las negociaciones con la oposición o sea estamos hablando aquí de unos personajes bastante delicados que sería bueno tenerlos aquí que no se nos olvide porque es que Vemos que la gente sufre mucho de amnesia. Que no se nos olvide, tengamos pendiente a Jorge Rodríguez, a Elsi Rodríguez, al propio Diosdado. Porque esto en lo que se está firmando toca tenerle mucho cuidado. Antes de seguir con la noticia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para que día a día vayamos mejorando la información y ante todo que se esté hablando de la verdad como decimos los colegas no lo pueden hacer nosotros lo podemos hacer pero ustedes son los que nos mantienen acá día a día para dar esa información nicolás maduro desde el 2013 comenzó una cruzada para eliminar varias figuras que ocupaban puestos claves durante el gobierno de hugo chávez pero pocos lograron la influencia que alcanzó el propio Jorge Rodríguez. Él es la estructura de la dictadura venezolana que muchos lo consideran el verdadero cerebro del sistema. Orlando Moreno, activista de los derechos humanos, lo definió como la mente macabra del régimen. O sea, no está hablando de que como la mente de luz o la mente lúcida o la mente inteligente, no, la mente macabra del régimen. Al lado de su hermana, Delcy Rodríguez, llegaron a formar parte del núcleo duro del régimen conocido como la cúpula, la famosa cúpula chavista, donde son que ustedes van y miran. Si ustedes van e investigan, la cúpula chavista no son ricos, son multimillonarios, son multimillonarios. Esa cúpula responsable de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, ojo, ella... Forma parte de ese núcleo junto con Jorge Rodríguez, Jorge y Delcy. Y responsable de esas ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, torturas y de la grave crisis humanitaria de Venezuela que provocó una migración forzada de hasta el momento casi 6 millones de venezolanos. Miremos de dónde vienen este par de joyitas como es Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Ellos son nada más ni nada menos los hijos de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero y fundador del partido marxista leninista liga socialista que en los años 70 secuestró al empresario norteamericano william frank el padre de los rodríguez fue detenido por ese secuestro y murió en la cárcel en 1976 a los 34 años la izquierda chavista creó la imagen de un mártir torturado oígase bien fue guerrillero fue pues secuestrador, bueno, ustedes ya deben saber el resto o imaginarse en el resto. Ahora el chavismo lo crea como una imagen de un mártir un mártir porque hacía lo que hacía en una fuerte confesión realizada en 2018 oígase bien que esto es delicado la vicepresidenta de la república delcy rodríguez dijo la revolución es nuestra venganza por la muerte de nuestro padre y sus verdugos sabemos que la llegada del comandante chávez fue nuestra venganza personal ojo o sea, estos individuos subieron al lado de Hugo Chávez y se mantienen en la cúpula chavista no porque pretendan sacar a Venezuela adelante, no porque ellos quieran al pueblo. Ellos subieron fue por una venganza. Ojo, ojo, yo le digo a, la, a, a Venezuela, a la comunidad internacional, ojo, porque ellos subieron fue por una venganza. Desde ese entonces su ascenso en la estructura del régimen Meteórico. Ahora, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegal Asamblea Nacional, se dedicó a la organización y creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Se lo considera también como el cerebro detrás de la propaganda política chavista y del adoctrinamiento cultural e ideológico del régimen bolivariano. Recrudeció la persecución contra la prensa independiente de medios internacionales, oiga de bien como Infobae, CNN Español, TVN de Chile, Antena 3 de España o NTN 24 horas de Colombia. Fueron bloqueados, censurados, perseguidos y además sacados del aire. Jorge Rodríguez está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Jorge y Delcy Rodríguez durante los últimos años favorecieron contratos para empresarios por cientos de millones de dólares y consolidaron estrechos vínculos con el extremismo. Rafael Ramírez, exministro de petróleo durante el gobierno de Chávez y crítico de Maduro, denunció desde su exilio que Mayet Khalil también se hizo millonario en, contra en contratos eléctricos y lo calificó como el testaferro de Rodríguez. Ah, Desafortunadamente esta negociación completamente va a volver a fracasar. No hay ninguna posibilidad de que el régimen pueda ceder el régimen lo que está buscando es reconocimiento y eso es lo que están dando. Se han burlado hasta del Papa refiriéndose a los diálogos, aseguró el activista por los derechos humanos. Rodríguez aprovecha para tildar a los opositores de ladrones corruptos, golpistas y terroristas. Por otro lado, el señor Diosdado Cabello, valiéndose de marrullerías, ahora amenazó a Juan Guaidó tras el inicio del diálogo. Tiene que pagar con México o sin México. Diosdado tildó al opositor venezolano de inepto y ladrón en su primera intervención desde el comienzo de las negociaciones. Suena chistoso, ¿no? Un burro hablando de orejas. Según el segundo hombre más poderoso del régimen, Diosdado Cabello, este tipo va a pasar a la historia, él se refiere a, a Guaidó, este tipo va a pasar a la historia como el ladrón de los ladrones del país y algún día tiene que pagar con México o sin México. La oposición, por su parte, exige elecciones libres en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre, mientras que Maduro pretende que se le levanten las sanciones. Ahí viene el tirella y, y por eso este activista considera que lo que está pasando en México va a ser un absoluto fracaso. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.